Motoconchistas y comerciantes exigieron este miércoles la implementación de agentes de la DGCED en las calles de la periferia del mercado municipal, debido a los constantes taponamientos que se producen. La, pero principalmente la me tiene que más estar inmanitiva, que son los que colaboran con, con el tránsito y aquí ni, ni, ni se acercan para, acá, para el mercado no este es un camión muy parado que vi ahora mismo ahí? Aquí la situación es muy crítica, porque aquí los choferes se paran donde les dé su gana, los amenazan, están para poner multas y no están para organizar el tránsito, que parece para eso que ellos están. Hay gente que son un poco imprudentes aquí, que no tienen respeto, y se ofenden cuando le están hablando con reglas y con orden, y no debe ser así. Esto es un caos aquí, patrón. El tránsito aquí, aquí es un caos. Busca una me por aquí en este contorno. ¿Qué hace la me que se paran todos los parques ahí a, a, a chitear y, y, a, y, a, y a chatear. Y tránsito y, y problemas por donde quieras. donde está la media? NTN, -e, su noticiero regional. Robinson Polanco.